Hola, ¿qué tal gente YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Speed Art Sí, es un Speed Art que vamos a hacer aquí en Creative hoy vamos a traerle un, un jugoso video de Speed Art eh, pues mostrando un poco lo que es la técnica en Illustrator de... Eh, Art. Aquí en este momento, en este ejemplo tenemos a Super Mario Bros. Antes de empezar este video quiero decirle que la intención de este video Es pues cogiendo un homenaje a, estas, a estos videojuegos, a estos personajes heroicos Que muchos de nosotros de la época de los años 90, del nuevo siglo, de los años 2000 Nos tocó pues experimentar esta gran tendencia de los videojuegos Que bueno en la actualidad ya... Se han quedado un poco atrás Pero recordamos mucho esta buena experiencia Para mí fue la mejor experiencia de las mejores Lastimosamente pues como yo soy hijo único Y pues cada vez que me tocaba estar con unos primos míos mayores Y jugábamos Super Nintendo Específicamente Super Mario Bros. me tocaba de Luigi Sí, sí, dale pulgar arriba a las personas que tocó eh, Luigi como personaje Pero no importa, vamos a empezar este video Y lo que tenemos como ejemplo es a Super Mario Bros. vamos a, a visualizar lo que es la capa En este caso tenemos el personaje de modo Pixel En realidad es una ilustración De Pixel Art Pero vamos a recrearla aquí en este video eh, La ideal es que pues Recreemos la ilustración Pixelada pues la idea es que sea pixelada, más no que se pixele por que sea de baja calidad. Y para este ejemplo de video vamos a utilizar únicamente lo que es la herramienta rectángulo, pero con shift, ¿no? Pues para que salga el, el cuadrado perfecto. No vamos a necesitar lo que es el contorno, así que vamos a deshabilitar el contorno. Como no va a ser un video tutorial, sino un speed art vamos a ver qué tanto me demoro yo haciendo esta ilustración de cuadro a cuadro y bueno al final del vídeo le digo cuánto me demoré eh, qué tan factible es hacer este tipo de ilustración y vamos a ver si podemos abrir otra sección del canal no enseñándole lo que es Tutoriales de cómo utilizar Illustrator Sino eh, reforzando Algunas herramientas que comúnmente Nosotros utilizamos en Illustrator para Hacer ya sea ilustraciones Vectorizaciones de cualquier tipo Y también pues para que nos ayuden A soltar al momento de Crear lo que son logos, logotipos Isotipos, imagotipos Y demás, vamos a hacerlo paso a paso Así que miremos esta Ilustración estilo Speed Art de eh, Ilustración Pixel para ver cómo nos va, y sin tanto rodeo, vamos a darle inicio a este Speed Art. Así que le vamos a dejar la música de fondo y nos vemos al final del video.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 My bad days, but it doesn't mean I lost my And Where were you when my heart was on the ground? I thought time was.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 doesn't mean I lost my sight where were you When my heart was on the ground I thought time would prove that you would stick around I guess time Bueno, querido amigos de YouTube, ya estamos de regreso. Ya finalizamos este Speed y Tuvo algo completamente estupendo. Eh, a principio pensé que no me iba a quedar genial porque eh, me di cuenta que había. Eh, rectángulos había cuadrados que no estaban eh, del tamaño correcto. Así que pues para no darme tanto lío quise hacerlo del tamaño con el que yo empecé. Y empecé a rellenar, rellenar, no importa que quedara un poquito más grande que el otro. Al finalizar me di cuenta que quedó algo muy muy muy chévere. Pues vi, veo, veo de pronto que muchas personas quizás decían, uy, Nando va a estropear esto. Porque veo puro amarillo, veo puro amarillo. Modificaba tamaños y demás. Y al final, pues dejó una pues. un un poco de rectángulos amarillos pero si dieron cuenta fue cambiando poco a poco al momento que le fue agregando color y vimos este resultado tan maravilloso ahora vamos a habilitar lo que es la la imagen original vamos a desbloquearla y pues vamos a trasladar un poquito un poquito más acá para ver cuáles fueron los cambios bueno realmente el único cambio que pudimos observar aquí o que observamos es el cambio de color además a pesar de que esto fue hecho con con colores RGB al parecer esto fue pues con colores de C, M y K. sin embargo el resultado fue genial la verdad es que a mí me gustó mucho y te puedo decir que pensé que me iba a demorar alrededor de una hora o quizás un poquito más ya que fue solamente repetición de rectángulos de cuadrados Me tu tuve que borrar, tuve que volver a empezar, eso fue mejor dicho una experiencia genial Pero menos mal que tenía acompañamiento de una música que siempre me, me relaja bastante Es una música relajante, bueno, igual ustedes no lo notaron Pero al momento en que yo dejaba el mouse y demás lo que estaba cambiando de música pero quiero decirte que fue alrededor de eh, 40 minutos, entre 30 a 40 minutos, pues mientras que yo cambiaba de música, me ponía a cantar y demás, eso fue... <ríe> Para mí fue una gran experiencia, ¿vale? Si te gustó este video, por favor, quiero decirte, pues... Eh, pues gracias, dale like, compártelo, pues para que pueda llegar a mucha más audiencia y decirte que vamos a empezar a hacer más videos porque me quedó gustando esta serie de videos de modo de eh, speed art, pues enfocando bastante en lo que es la tendencia del pixel art. Y pues la verdad me gustó mucho, así que vamos a ver si podemos experimentar un poco más, pero vamos a ver cómo reciben este video, si les gustó o si no les gustó. Y ahí sí puedo motivarme a hacer otros estilos de video. La ideal es agregar un nuevo, un, una nueva sección en este canal. Y nada, quiero decirte que muchas gracias, somos más de mil suscriptores. Y nos vemos en el próximo video. Espero que te haya gustado esta temática haciendo homenaje a estos juegos retro. Y, y nada, comparte este video. Ya sabes, puedes seguir viendo estos videos en Creati Roll y yo me despido Bye bye